amigos bienvenidos a tu canal de costura hoy traemos un hermoso proyecto se trata de un vestido para bebé muy funcional para una bebé de tres meses primeramente en un pliego de papel vamos a colocar dos trazos dos líneas estas líneas pueden tener un borde de 2 a 3 centímetros y colocamos una línea recta una línea vertical trazamos una línea luego trazamos una horizontal con el mismo borde la misma distancia 2 centímetros en el cruce de las dos líneas vamos a marcar un punto en el cual vamos a comenzar a colocar las medidas de este hermoso vestido que tenemos para hoy de este punto vamos a colocar hacia adentro vamos a colocar 8 o 9 centímetros, vamos a colocar 9, colocamos un punto, de este mismo punto vamos a colocar hacia adentro 4 centímetros, 4 centímetros punto 5, toma nota amiga de los puntos, de los centímetros, hacia abajo vamos a marcar 3 centímetros y medio, También vamos a bajar 2 centímetros para la parte trasera. Vamos a unir estos puntos. Así. En este punto vamos a bajar un centímetro y colocamos una línea recta. Del punto principal vamos a bajar 9 centímetros y colocamos un punto de este punto hacia adentro vamos a marcar 11 centímetros y medio. Lo colocamos así, colocamos la cinta y buscamos el número 9. 9.5 y marcamos un punto. Trazamos una línea eh, perdón horizontal, trazamos esa línea y vamos a hacer una línea recta en el declive de hombro hacia abajo. Luego vamos a colocar del escote de la parte trasera o del punto principal, mejor, hacia abajo, vamos a colocar 27 centímetros. Del punto principal hacia abajo, 27 centímetros. Vamos a colocar igual medida, 11.5 centímetros. 11.5 centímetros que marcamos acá. Tenía 10. Y acá también colocamos la misma medida. 11.5. Trazamos una línea. Vamos a hacerlo así. Eso es. De este punto vamos a marcar 4 centímetros. Ahora sí vamos a unir los puntos. Pero antes... Acá vamos a marcar la mitad, colocamos uno hacia adentro, un centímetro hacia adentro y vamos a unir estos puntos. Así. Y este lo vamos a unir con este que está acá. Luego vamos a unir, haciendo una línea recta, la parte inferior. Así. Luego de acá vamos a subir un centímetro y hacemos un pequeño declive para ovalar esta parte. A estas medidas que tenemos acá le vamos a agregar un centímetro para la costura. Un centímetro, tanto la parte trasera como la parte Delantera del cuello, acá le podemos colocar si lo queremos un poco más abierto, podemos bajar un centímetro y pronunciamos más el escote. Los bebés, es un poco cerrado de cuello y queremos hacer esto un poco más bordado. Y por un lado, también colocamos un centímetro para la costura también en la parte baja. Bueno, amiga, este es el patrón básico de nuestro vestido que vamos a realizar el día de hoy. Ahora sí vamos a recortar esta guía. Como no lleva ni botones ni lleva cierre, vamos a recortar esta parte. Ahora sí, ya tenemos nuestra guía y vamos a comenzar buscando tela. una tela muy suave, muy bonita, y la vamos a doblar, nos guiamos por la, por el orillo, dejamos la parte principal hacia adentro, y sobre ella vamos a colocar nuestra guía, acá la tenemos, vamos ahorrando tela. eso es, ahora vamos a sujetar con los alfileres y vamos a recortar primeramente la parte trasera la parte trasera es esta que es un poco más alta y comenzamos Eso es, ya tenemos la parte trasera, vamos a quitar los alfileres y vamos ahora a recortar la parte delantera del vestidito. fíjate. Va a quedar muy bonito. Sigue nuestro paso a paso. Ahora sí vamos a comenzar a recortar la parte delantera y para ello vamos a recortar hacer unos cortes. Así. Aquí Estamos. eso es, ya lo tenemos es un vestido básico tipo a va a quedar muy precioso acá tenemos a ambos lados tanto la parte trasera como la parte delantera y con la parte delantera vamos a comenzar a trabajar colocándole unos detalles buscamos la parte principal Vamos a hacerle mejor un, un escote más pronunciado, tipo clásico. Vamos a recortar otro poquito. El mismo ancho, pero un poco más abierto. Así. Eso es. Así vamos a colocar unos detalle acá. Para este detalle tenemos un hermoso este color que contrarresta, queda muy bonito. Y vamos a tomar medida así hasta acá. Vamos a recortar en la parte central, la mitad, vamos a colocar esto, este detalle. Lo colocamos en la punta de la cinta, el color de nuestra preferencia y lo vamos introduciendo así vamos a ir dejando tres orificios ok, ya colocamos el detalle en la parte delantera, hicimos dos costuras estas costuras que están acá las vamos a retirar poco a poco vamos a ir retirando estas costuras para que no se vean lo vamos a ir retirando. Primero vamos a colocar en la parte trasera, la vamos a colocar así, la doblamos y en la parte de la mitad de la parte superior vamos a hacer corte, una abertura, esta abertura va a tener 8 centímetros, Entonces, aquí vamos a colocar una pequeña franja de tela con tela. Recortar que nos quede derechita, ok. Colocamos un refuerzo en la parte de la abertura de la parte trasera. Colocamos una franja de 2 centímetros de tela, le pusimos costura, luego doblamos un centímetro hacia adentro y pasamos costura. Y nos queda así: de una manera muy fácil y sencilla para que tú lo realices tú misma, ok. Ahora la colocamos de cara ambas para unirlas por los hombros pasamos costura por los hombros colocamos ya la costura por los hombros también realizamos un zig zag ahora vamos a colocar un refuerzo en la parte de la sisa tenemos aquí unas tiras cortadas al sesgo para que esta ceda al doblar o al voltear la colocamos así en la parte principal, la vamos a colocar así, vamos a pasar una costura por todo el contorno, dejamos las costurita para la parte trasera y seguimos hasta llegar acá. Luego vamos a doblar un centímetro, así, luego uno hacia adentro y pasamos costura, de igual manera de este otro lado. También lo vamos a realizar en el cuello. Con una cinta también cortada al sesgo de 2 centímetros de ancho. Vamos a colocar, dejamos un centímetro. Y lo colocamos de igual manera por todo el contorno hasta llegar acá. También vamos a doblar un centímetro hacia adentro. Amiga, ya colocamos el faralao. Fíjate, también realizamos un zigzag. Nos queda muy bonito. Fíjate. También le colocamos en la parte trasera el ojal, el cual realizamos con la misma tela, y le colocamos el botón. Fíjate, queda muy bonito. Espero que te guste mí el proyecto del día de hoy. Es un vestido para una ocasión especial. Acá en esta parte podemos colocarle un detalle, un lacito. Lo podemos colocar con hilo y aguja así espero amiga que este vídeo lo puedas compartir con tus familiares y amigos y no te olvides de suscribirte al canal para ver más bellezas de vestidos para niña para bebé la talla que tú prefieras dámelo saber fíjate No te olvides de darle me gusta, compartir el video, suscribirse al canal y hasta el próximo proyecto.